Señores, aquí hay una información un poquito preocupante, es que en los últimos meses la, ha, ha habido una baja muy significativa, muy penosa, porque como ustedes saben, el país depende mucho, mucho de los turistas. Y aunque salen los medios digitales, en los medios de comunicación, que son 200 millones de dólares, de pronto uno escucha ese número o ve ese número y no lo no hace la multiplicación correcta. Pero 200 millones de dólares, estamos hablando prácticamente de 10 mil millones de pesos. Que vamos a verlo de esa manera mejor. Sí, tiene, 10 mil millones de pesos Está ha dejado afectado. de percibir el país afectado, por una baja de turistas que hay en los últimos meses. Y eso naturalmente, naturalmente, se debe a esos nueve casos de extranjeros. Que bueno, fallecieron acá, sí, nueve, lamentablemente, y hay un caso que no se deje, no se debe omitir en este caso, y es el de David Ortiz. Ah, sí. Que eso también sí, le hizo. Sí, una... Y los le turistas, mucho, los turistas la afecto, la afecto también que Sí, sí, voy por, por ahí porque, por ejemplo, nueve turistas norteamericanos, que es un Esas muertes es de nuestro esos público. Turistas. Por favor, el WhatsApp. Y, y europeo también. Además de eso, David Ortiz que no es solamente no, dominicano, David Ortiz no es solamente dominicano. El hombre juró por la bandera norteamericana sí. Es decir que también prácticamente no, está que involucrado con que es una figura Imagínate tú, es que mundial eh. una, una figura como David Ortiz que le pasara eso En su propio país en su propio, en su propio país cuando ya hay nueve turistas Que han fallecido en hoteles De acá, de la República Dominicana Así Eso es. le dio prácticamente en la le dio un golpe, sí, un golpe muy bajo A la República Dominicana en el asunto Del destacar, turismo Renier, Y son 10 mil parte, millones de pesos sí. Fuera parte de eso, David, David Ortiz recibió un mejor trato en Boston que en el mismo República Dominicana, sí. porque vimos que lo agredieron no, eh, eh, de una forma increíble sí, en las redes sociales, diciendo y alegando que estaba bien que le pasara por infiel, por esto. Aquí, sí, la, yo, gente tenía el sí, gente, la gente tener conocimiento de la gente, la porque atacó, la gente es la como gente tan la dañino y tan o sea, fuerte, la gente, o sea, no sabía, Dios de hecho, Dios. ni David Ortiz todavía sabe por qué le hicieron esto. Él puso unos investigadores que están trabajando en eso y por esa misma razón de que están esos investigadores trabajando en ese caso, él no puede venir al país porque él desconoce la razón y no se va a exponer ni va a exponer a su familia a que pase el otra lloró. vez por este, por este trance. Pedro el Grande lloró, Pedro Martínez, cuando pasó eso. Claro esa que tragedia. sí. Claro y que es que así, señores, 10 mil mil millones de pesos y ha y dejado y de percibir nuestro país. Y mi estuvimos haciendo Mediatú y ¿no? porque eso es lo único que está haciendo. Sí, sí Mediatú y ¿no? eh, eh, aquí... Tú sabes que aquí ponen puestos en el gobierno. Que no, pues ya ganar. tiene más de 15 años y ahí. No, ay, lo, lo va a soltar, no lo va a soltar. No, menos aquí, 12 años, no sé, tiene Francisco Javier ahí. O sea, no Todo sé... El tiempo del mundo tiene. Francisco hacer Javier. Nada. Eso me dijo Altagracia Salazar, una amiga mía, periodista de la capital, que el ministro de, de, de Turismo hace media tour para hablar sobre campaña de Gonzalo y todas esas cosas. Pero pero no habla de la, de la baja del turismo. Ya ustedes saben, señores, si ustedes <risa> ven que el 200, 200 millones de US, decir, de dólares, estamos hablando es, en pesos dominicanos, 10 mil millones de pesos. Y lamentable no solamente los dueños de, de, de esos hoteles, sino las personas que le suplen a ellos también tienen, de percibir beneficios Y eso se ve, eso se ve, porque unos meses atrás… Podía yo ver la gente por donde quiera, si sí. fuera parte de, de este trabajo, hacemos otros picoteos ¿Oye? en ventas. Sí, bien. Y bien. la gente se quejaba bastante que dónde era que estaba el dinero. Y esa parte del dinero que no se refleja, esa entrada que le, le estaba entrando al país, se refleja porque es que las alzas de todo o sea te lleva a un extremo sí. y a un descuadre y presupuestario. ¿Sabes qué le conviene a nosotros que no vivimos aquí? Porque hay mucha gente que está consiguiendo hoteles baratos. O sea, los hoteles que estaban en un precio un poquito ah, alto. Sí, hay claro. muchos hoteles en especial ¿Quiere? y eso. Oferta. Bueno, bueno ¿sí? entonces hay que motivar a la, la ciudadanía sí. dominicana. Ya que los gringos están visitando nosotros. el país, vamos a nosotros. nosotros. Y ya. También Mira, René ¿no? y, y, y Neto, que se viven dando risos cada rato. Bueno, eh, bueno, vayan bueno, para esos risolos. caros. un hay una pérdida millonaria. ¿Por qué? Porque no hay estoy... un consumo. Ya, va a gerente allá. ¿Y qué es lo que están.? <risa> y este <risa> consumo masivo que hay aquí. Porque es de todo provecho. Son los que. <risa> <risa>